Bueno, sí, aquí van a ser chacito de arriba. Hoy me voy a pasar yo el, el, el lado más difícil del uno hacia otro. Aquí tienen los tres columnas. Aquí, después en el Home Run. con esto ok aquí estamos en los puntos B Logra porque ...es me pasar de Juan bien para Nadie lo y No se es hacer? I'm gonna uh, really, really. so go y se moviló la actividad pero si lo hubieras activado en el caso de un gran sufrimiento la ventaja era que ese el, el, de y entonces, te hacía trasposar en un alegre te podías meter en nivel exclusivo como el panal ese de las abejas la y activar ese de las SPIDER no lo digo en este momento pero son pobres Los tiles, que el la gente que el que que el el la ¡No serio le es tu puto problema! No podían haber dado malditos gates. Era necesario. Era necesario igual metí ahí. Esa Ok, la de... No, Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a fue ¿Por qué <ipper omeleto> es bueno es que este es odio el que el tutorial porque te hicieron hacer lo mismo que no hay juegos juego el tutorial? Que es lo más posible de hecho el enemigo que pone <tose> <tose> cómo me No, no, no, no, no. no. ¡Sí! ¡Sí! La... ¡Pero, pero, pero... pero... Ah, ah, ah, ah, ah. ¡Yo, ¡Yo, Yes. Awesome. cualquier canal que no viva ¡La concha! tu madre, maldito! robo de mierda! Yo no! como ¡Ah, El ¡Ah, no! Shouldo... ¡Ah, no! ¡Ah, no! no! ¡Ah, ¿Qué es que ¿Qué es pasa?! I <laughs> Si, sí, son unos cabrones, minutos, whatever, loops, pero no, no, voy minutos minutos, no a perder, partida de Vamos, vamos, a la vamos, vamos, a la verga, vamos, a la verga, vamos, a la verga, vamos, a la verga. Ok, final home run. ¿En serio? Cuando vamos, vamos, Home vamos, no va a valer, no va a valer. vamos, vamos, vamos, vamos, <risa> Me puse a hablar y entonces lo aprendió. A ver, ¿Qué coño que traen de la puta tabla de eso. Pues... A ver, si no pasó Final Home Kong, entonces el siguiente video se va a titular GF Final de Robot 64 Yo voy a poner la inscripción Esto No me puede pasar Final Home Kong. Total Que en dan Susano Quiz si te este juego Incluso por Si me ¿Sí? 死ぬる! <laughs> <laughs> ¡Uy! ¡Me quemé el culo! ¡Me quemé el culo! ¡Me quemé el culo! Ay, quemé el culo. <risas> Dame paciencia, ¿verdad? Caigo, denme por su normal. Si ahora me caigo, denme por su normal total. Ah, ¿cómo voy a caer? Ah, voy a caer? Ya, yo ya descubrir este vídeo. hoy ya me estoy Entonces, no creo, haré un video donde me final ¿Está bien? Y creo que ya vamos por ese camino. 35 minutos. Ahora, 35 minutos. Porque dudo mucho que alguien tan manco como yo. pueda okay, calma. Calma. Calm. solo ¿no? Pero bueno, voy a hacer el fin de los pinaranes. Para que te mucho, dudo mucho, que no. Oh. Oh, es bastante. Ok. Oh. Sí. Sí. Lo hice. lo Lo Lo lo hice. El lago más difícil de jugar. Ah no, Pero no, no, no, el video ya está muy largo. Pienso... ...en el otro lado. Eh... es eh, eh, muy joven, no tengo la mano. Respirando. El El único nivel secreto del juego. Si no cortamos la isla de los huevos, bien. Creo que el que no Ok chicos, que nadie haya Muy bien chicos, espero que les haya gustado este video de cómo se tratando de pasar de Final Fantasy Bowl. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado también cómo vosotros, tratando de pasar esto Aunque lo logré pasar, sí. Pero bueno, soy Ariel Sánchez y me despido.